Hola, ¿cómo están? Para los que no sepan, este es un directo que ya grabé. tiene inicio de no Ahí está. Ok, doble espacio. Ah, ok. Doble espacio. ¡No! ¡No llegó. ¡No llegó. La verdad... Como grabar, no le A ver. ¡Otra vez! ¡Uf! ¡Uf! No sé cómo es. F para... Para qué I'm El chat del equipo. Usa el chat del all right so you beat the tutorial. Uh -huh. Good. That taught you the basics of Splitgate. But as you keep playing with portals, you'll learn and invent a lot of creative ways to outshoot and outsmart your opponents. Sí, okay. Claro, vale. sea, me quiero ir a jugar. Listo. Ahora ya sabemos más o menos cómo se juega esto. Vamos a jugar una partida rápida. A ver qué tal me va jugando y qué dice. No creo que. Me podría poner a jugar. 4, game 3, 2, que 1. Uy, Team Jetman. Me va a ir mal, porque la verdad nunca juega. Oh no. Oh no. No es me esperaba que me iba a ir. Double kill. Eh Ahora Se usan los titanales Oh Ojo mis habilidades De ser pro Puede eh, ser, puede eh. ser es ser pro team ¡Uy, uy, uy. Bueno, aparece por acá. Se parece a UVU. UVU. Ojo. O sé sea, es que sí ayuda. Gente de Skype se aislado. Y van a ser tan pro como yo. de jugar Arsenal. Juego a otra ronda, claro. eso eh, tiene por el 4 Four, three, two, Team Snipers. ¿Eso qué es? ¿Una capeta? ¿O qué es esto? ¿Qué tipo de arma es esta? Ok. No sé qué arma hacía, pero ha bastante. Da daño Estas son las ventajas literalmente de, de jugar arsenal. Con Portal aprendí a usar los portales. Y con arsenal. Arsenal aprendes a usar los disparos. Bien. 5 baja ¿Quién puede superar eso? No, no sé. Pero soy... soy queroro, pero... Sí, no, queroro, ¿eh? ¿Eh? Faltan 5 minutos para que termine la bomba, no la puedo traer. ¡Se le pido ¿no? ¡Uf! <ríe> <ríe> <ríe> ¡Wow! ¡Uf! De la cabeza, no sé cómo! Bien, bien, bien, bien, bien. Creo que después de una bomba o ¿no? vamos a jugárselo ¿no? voy a poder...? Ah, ya sé que voy a descargar. Voy a descargarme. Eh, voy a un poco a Arsenal después. Y después me voy a... Mientras juego ¿Qué a... ¡Vamos! Victory. A ¡VAMOS! a Arsenal? voy a estar jugando. Voy a estar descargando cosas. ¿Por qué siempre mato todo yo? Hasta lo último me está viendo? Bueno. ¿En inglés? ¿Qué hello bro! Es <ríe> que he empezado a hablar inglés. Era nada. ¡Qué random Ahí el chat. Bien, vamos a seguir si jugando. Bien, ya llevamos dos partidas. Five, Fiesta de partidas, four, muerte por 1. No Fiesta sé Team de armas, Deathmatch. Bueno, plantamos portal acá y ahora sí. Se... Ah. ¿Qué hago? Para... ¿Por qué plantas un portal ahí? Para que cuando eso esté así en plena. En plena pelea, yo hago así y, y me vengo por aquí. Para irme rápido. Por no sé si, me, si tengo poca vida. Ok. Bueno. Oh, sí, me toco las mejores armas. O sea, las armas siempre que te vienen ya son las mejores para mí. La verdad Empate un con una pisuna. Hello. Team Shadow no, Snipers. Mí, que no veo, ¿te Gain the lead. ¡Los the lead. ¡Abre! ¡No! devuélveme mi vida. ¡Hasta la copitita! soy el líder! Señor... ¡No! ¡Oh! the leader! ¡Por eso me llaman el señor copito! ¡Gain the lead! Game the lead. Gente, los voy a decir. Cuando me asusto, disparo de una. Five minutes remaining. Yo digo. Bú. Lost the lead. tied the leader. Killing three. Hola. Game the lead. Uh no baja de una. the, leader. Gain the lead. ¿Dónde, están? ¿Dónde están? Estoy viendo el mapa cada rato para ver dónde están. ¡Gain verdad, the no, lead. no tengo idea de dónde está ¡Uy, casi pierdo! Ok, bueno No puedo ocupado dos más Porque la verdad dura bastante King Ok, gente, no me preguntan cómo lo hice La verdad, no tengo idea No sé en qué si juega en consola si o no, la verdad Tengo revisando el mapa casi, casi uno que Para ver cómo está la gente Ahí está. El más... Ma... El que es como yo. Que se Supongo que estamos empatados. ¿Se imaginan? No sé, no sé, no lo vi, no lo vi. 2 abrirme los fusores, el que no se ¡Ey! Desafíos a ver qué es. Escopeta esta. ¿la oh, ah, tiene, ah, tiene estilos. Ok, yo no ocupo esto? Bueno. Otro desafío más. Bueno, otro más. partida rápida y ahí está bien gente eh, nos queda una partida creo Team ¡Guay! Snipers vamos a empezar a jugar la partida ay no me tocó una pistolita se murió a No no llegó Over. No, perdí de roblox o pues no sé, hasta esperemos hasta que se descargue el portal entonces que vamos a salir, salir al escritorio tranquilo gente ya, ya va, ya va, tranquilo tranquilo párenme 10 segunditos por favor Eh, ¿Qué va a hacer? Voy a buscar mi canal. con mi canal. Eh, tengo un problema. Eh, no hay... Pro no, no se puede... No se puede... Ah, editar. Eh, jugando. Aquí estás Español ¡Yupi! No Español Es Acá que sea inglés, listo. Bien, espérenme que ahora tengo que buscar el video para descargar el portal. Como eh, descargar portal 1? Faltó la aire Ahí está. X de gente me aparecen videos de hace 4, 7 años. Hace una banda. Vamos a buscar uno reciente. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Por la duda que no. Por la duda que tengo. De instalar portal. Bueno, ¡Oh! empecemos. El portal uno español. Okay. Hay a ver uno recién Vamos azul. Bien eh, Acá está Medio file Pesa un gigabyte Eso llega, Pero bueno, vamos a Roblox. Es decir, Vamos al queridísimo Roblox. Cerramos esto. Si sí, lo quiero cerrar. Eh, captura de pantalla. Sí. Estamos en el Roblox Rewind esto, esto Hay bastante cosas para jugar voy a elegir Funky Freddy esperen, saben que mejor no vamos a jugar Portal. tal piu la de juego piumba Piumba, piumba, piumba, piumba, piumba. Piumba, piumba, piumba. A ver, esperen. Piumba, piumba. Piumba, a ver. Piumba. Piumba, piumba. Esperen. Piumba. Eh, piumba, piumba, piumba, piumba. Otra vez, piumba, piumba, piumba, piumba. piumba. ¿Piumba? ¿Piumba? ¿Piumba? ¿Dónde se supone que está mi bango cat? Y aparte del rol lo tengo que tener en pantalla completa ¡Hey! Captura de juego ¿Dónde se supone que está? Ahí está Saluda BanguCat Así es BanguCat no nos va a acompañar Esto anda A ver si ahora sí No ¿Bango? ¿Hola? ¿Bango acá? banco, banco. Creo que esto ya debería andar. A ver ahora, a ver si funciona. Ahora sí. Ok, gente. Esperen un tantito, por favor que me voy al baño volví así de fácil y rápido y eh, gente ahora tengo un problemita tengo que configurar los bongocats cómo configurar Oh, acá era eh... Z. Ahora tengo que ir a configurar el Banco Cat. <risas> ¿Por qué mundo? Ahora tengo que ir a configurar todo: el Banco Cat, la del archivo. Configuración, bloc de notas, no, esto que sí, manía, el 68 y ¿cuál sería? Ok, ya entendí cómo va esto. Eh, Z. 90 90. 188 No A su magia Qué grande 109 Y 189 Listo Según ahora esto tendría que andar, veamos. Perdóname, ¡Ah! ahí está, si sí anda, gente. Esto, sí, como está, tendría que andar. Quiero decir una cosa: yo literalmente pondría el coso para que se vea el teclado, pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Es que literalmente no me deja. Bien, aquí estamos, ¿cómo están? Y acá está saliendo el banco. Cat. Miau, miau, miau. ¿Cómo están? Soy el tiche gato. Y bien. Eh, para los que se preguntan, yo qué configuración usas. Yo uso zx. Punto y guión bajo. Sí, uso realmente uso eso. van bocata. Eh, les quiero mostrar una canción donde está oh, ¡Ay, no la guardé la canción está re buena escuché, escuché ¡Uh, uh, uh, uh, uh, uh! así es gente también recuperé el sonido de no miles Nick must be working overtime. Target one, huh? Dwight Smoke. Smoke? Yeah, yeah, but this isn't scenic. Oh okay. no, okay. ¿Sí Tiene ¿Sí ¿Sí de oh. uh. ¿Sí por debajo. Ti, oh. Redhead, might want repair ¿Sí your toys. Oh. Tienen por debajo. Ti, no? Tienen por debajo. Por encima. Sale todo el volumen. Y ahí apareces y ahí aparece Facu, no sé si lo vieron. No sé si lo vieron, pero ahí apareció el coso, el Sonic Metal, que sería el coso, mi amigo. Eh, es el, para los que se preguntan quién es mi amigo. Es literalmente el que apareció en mi en mi directo anterior. Yeah. Okay. bueno, bueno. Hay que... <ríe> A ver, quiero jugarlo. La es se enemy spider. Sonic. No gracia porque... se llama más en enemy spider. Que cada vez que poco toco... coso vamos a poner este modo, que tengo que dar perfecto Aunque si le ganamos el bot GG Bot ¿Qué que... Bueno creo que vamos a cambiar el juego Entonces lígan Choba Bangu Cat Nos vemos gente, los extrañaré. ¡no! No, este no era. Y ya gente, esperen, captura de pantalla, sí, que sí, que sí, que sí, que todo, que sí. Idea. Vamos a jugar al juego de Queroro ¿Cómo que tío? ¿Cómo, tío? ¿Cuál es el juego de Queroro? Estos dos juegos que están aquí Contra Strike, ¿no? Porque lo juego mi papá y yo <risa> Me maten en 10 segundos Aparezco Ya me mato. Literalmente es así Bien, podríamos jugar Minecraft pero no No sé si seguir jugando con Roblox Pero bueno, primero No sé Voy a pensarlo Construye para sobrevivir Ok gente, no me carga esto Va mal lento Con todo el programa de tengo abierto Estoy usando el 3% de la CPU Y eso no tengo Y eso, que gamer Bien Hmm. Short in backrooms. Estaría bueno, pero no. Eso el experiment. Hmm. Lo tendría que jugar. Vamos a ver. Está Rainbow Free no me llama tanto la atención. Vamos a jugar. Reza. Cuidado por un... Cuidado por un flopa. ¿No, gente? No, claro que yo nunca jugaría a Peropobia. ¿Qué o qué haces? Eso no es... Eso no es cuida un flop. Cuídate a, mi, a tú mismo. Eso es a pobia, ¿Qué hago? Bien, gente, ¿vamos ¿no vas a jugar a Pobia ahora? ¿Por qué? Porque no sé qué sé no sé cuánta gente me está mirando. Nadie. Nadie. Y vamos a jugar solo, claro. Y vamos a iniciar del nivel... no. No, sí, vamos a iniciar el nivel cero. Mejor. Uh, claro que me pongo los auriculares que tienen para disfrutar. Mejor la experiencia. Una experiencia. Es no que, ser, que el juego, la verdad, tiene host par, y esos host par son bien fuertes, no lo de los normales, creo que son de los que dan bien suerte, bien, bien fuerte. ¿Por qué se unen? Se unan, voy a escuchar el fondo XD. Ok, ya cargo, ya cargó gente. Ya cargó somos solo nosotros. Entonces, que creo que saben que hora es, ¿no? no sé ni qué hago cuando juego de rock. XD, cultura de pantalla. Esta no me sirve. Ahí se escucha what ¿y <laughs> quién eh? Camera rolling What action estoy acá con mis amigos haciendo la película right, cut, cut. That was good. That was good, guys. Like, right. yeah, that was good. I'm thinking we get a wide angle and we're done. All right? Yeah. Ok, ¿cuánto? Uh, un poco más. Y así es como... que hago yo, Hello. Gente, les juro... ¿Hay alguien ahí? que esos sonidos como que tocan en la puerta de la realistas, hasta los sentí en la vida real y dije, Bien. Ya estamos. Hola, Pacrums. ¿Cómo están? Yo estoy bien. ¡Ah, ¡Miren! la silla de Ben! Nah, pero que me Vamos a respirar. respirar. Ay, ¡Ay, susto! Me apareció de la nada, gente. Vamos a trabajarlo con un. La verdad está bastante fuerte este, este juego. otra flecha bien bien bien bien me parece que estamos cerca algo me dice mi cerebro dice Dios. ay qué susto bien vamos a ir por el costado porque la verdad no me apetece ir por ahí pero vamos a ver el menú eh... Print, Grouch Bueno Si lo veo Me parece que hay criaturas, bueno, no sé Vamos a ver qué hay. Bueno gente, puedo decir que ya me perdí fabuloso tío. Ya te perdiste. Pienso que solo iniciaste ya. iniciaste y ya te perdiste, tío. No podés. Otra flecha. Tío, tenías razón. Tu cerebro te dice el camino. Bien, bien, bien, bien. ¿Y esto acá. La salida. La salida, la salida. Sí. Tomen vacuums No son nada para mí. el ambiente bueno como iba oh se ve bastante realista se ve bastante realista esta gente esto yo lo juego en realidad virtual no sé xd system Pro 1526 se encontró la salida. Sí, la salida es mentira. Claro. Veo algo. ¿Hay una cámara? Tengo una cámara en la mano. Ah, su máquina que realista. Hay un monstruo, creo. Algo se mueve, gente. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Porque algo me dice que hay algo. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Tiago corre, Tiago corre, Tiago corre, Tiago corre, Tiago corre. Tiago corre. Esto no me gusta. Tiago corre. Tiago corre. Tiego no me gusta esto, corre, tío, corre, el monstruo está aquí. Corre, tío, corre, tío, corre, tío, corre, tío, corre, dale, dale, dale, tío. dale, tío. Dale, tío. Ahí está la puerta. es? ¿Qué es? Un pulpo. Oh my god, gente, miren. Un pulpo. ¡Es calamardo feo! ¡Epa! que me venía a atacar? A mí nadie me ataca. Bien. ¡Epa, pasa ¡Esta de nuevo calamardo feo! Ahí como podemos ver gente está calamardo feo. Así se le llama calamardo feo o pulpo feo. Ok gente, veo que se está lagueando mucho. Ok, ya. Ok, gente, vi que se estaba lagueando mucho el, el directo, entonces que decidí bajarle. No se ve realista ahora. Pero bueno, creo que es por el agua. Creo que el agua está tan realista que, que el directo, más todo no, no lo puede aguantar el directo. Me alguna manera de volver a transmitir en YouTube acuérdese lo que pasó creo que, creo que eso hace mucho ruido voy a traer a la bestia ok no hay nada no hay nada no hay nada Vamos tranquilo no sé cómo se llama, creo que se llama el creo Creo Tío, <tose> Tío, correr Tío, Tío, correr Tío, Miren, miren, miren, miren No lo hice a este Bien, bien, bien No sé, no sé ni en qué momento nos tenemos que escapar o cómo es Entonces que me voy a tardar un buen rato en hacer esto Ahí pagan lo suficiente como para hacer directos que para. Vamos por aquí y de no kalau ay ay ay ay ay despierta ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay despierta, Cris ay despierta Esto no me gusta Crisis, despierta, eh. Hola. Crisis, despierta. Esto no me gusta. ¿Esto ya lo hice? Ok, sí, lo hice, lo hice Ok, no sé cuándo hay que abrir Uf, está acá. ¿Qué está pasando? ¡Eso ¡Oh! es un en verde! ¡Eso es un verde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, corré! yo corro por tu vida! ¿Me salvé? ¿Me escapé ya, gente? Ay, ay, por favor. Ya me escapé. Yo me quiero ir de los backgrounds. Oh. Y me tiro. Vámonos. Ya me quedé con. Encontré la salida. Oh, mi cabeza. otra vez ah, de pronto cae acá veamos hay una nota Wow Esto wow. es lo mejor, gente <risa> Ok, capturar pantalla Pero no sé, Para los que no puedan ver Lo que está pasando Literalmente hace 10 segundos No sé qué le pasó eh, Tengo que poner esto Miren si sí es un error esto es no sé con la posibilidad de que pase esto hay pero bueno llegó directo. Bien. Espero que les haya gustado el directo, que os deje que y esto es todo por hoy Bueno, hasta el próximo.